Queridos estudiantes, es un gusto para mí poder grabar este video para que ustedes puedan guiarse. Vamos a hacer algo bastante sencillo, vamos a hacer solamente un par de transacciones como ustedes pueden observar. Vamos a poner en consideración la empresa XYZ, que es un contribuyente especial y va a empezar obviamente con un crédito tributario. Nos vamos a enfocar solamente en la parte eh, tributaria, digámoslo así, eh, del IVA más que nada. ¿De acuerdo? Y lo vamos a realizar. Y tenemos dos transacciones simples, una compra de 300 dólares masiva, una sociedad, vamos a poner que son unos bienes, puede ser mercadería. bueno Y tenemos también una venta de 500 dólares y masiva a un contribuyente especial que también va a ser bienes. ¿De acuerdo? Ponemos esta connotación para que obviamente eh, eh, se pueda dilucidar entre bienes y también eh, lo que son servicios. Otra de las cosas también que vamos a considerar es que la sociedad en este caso es un agente de retención. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí tenemos la primera transacción que vamos a, a realizar, sería una compra de 300 dólares. Aquí vamos a poner compras. Vamos a registrarlo de esta forma. Obviamente, si ustedes están utilizando otro sistema, no habría ningún inconveniente. Pero vamos a utilizar este, esta terminología porque es más sencilla para poderla enfocar o indicar. Y vamos a poner aquí el IVA compras. ¿De acuerdo? Eh, tenemos el valor de 300. El IVA que nos va a generar, vamos a multiplicar por el 12% y nos sale 36 dólares. Bien. Ahora, eh, no nos dice si vamos a pagar de contado o vamos a pagar prácticamente eh, eh, a crédito, pero suponemos en este caso que va a ser de contado. Entonces vamos a colocar aquí, ¿sí? Vamos a ponerle bancos o también lo podemos poner como caja, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Pero adicionalmente, como es, estamos hablando de que se está comprando a una sociedad. Eso significa que como somos contribuyentes especiales y como agentes de retención, vamos a tener que hacer una retención. Retención en este caso del 30%, ¿no es cierto? Y le vamos a poner el indicativo de compras. ¿De acuerdo? Bien. Eh, creo que nos va a faltar un poquito de espacio. Lo vamos a colocar acá. ¿De acuerdo? Bancos. Bueno, la retención vamos a calcular primeramente. Tenemos aquí 36 por el 10%. Bien. Y esto... Vamos a sacar la diferencia. Compras. Vamos a sumar el IVA compras y le vamos a restar, obviamente, la retención. Como ustedes pueden observar, el valor va a salir de 336 y acá también tiene que salir el valor de 336 por efecto de partida doble. Bien. Ok. Bien. Ahora. Vamos a tomar en cuenta que tenemos un crédito tributario que está ahí ya, no pero adicionalmente vamos a ir registrando los valores, tenemos unas compras, vamos a ponerle 300, sí tenemos también el IVA compras, okay, vamos a ponerle aquí el IVA compras y vamos a registrar también los valores, sí 36, también tenemos en este caso bancos, vamos a registrar la cuenta bancos, y adicionalmente eh, vamos a poner el egreso de bancos y también tenemos las retenciones, las retenciones del 30% obviamente le ponemos así para poder diferenciar eh, en la declaración del impuesto a la, al, al valor agregado, obviamente hay que colocar las retenciones, porque en este caso estamos fungiendo como agente de retención. Entonces, ahí nos va a poner los, los, eh, los casilleros del 10, 20, 30, 70%, etc. ¿no? Y le pongo compras también porque hago referencias que nosotros hacemos agente de retención o lo podemos poner como agente de retención. No habría problema, como ustedes lo vean conveniente. Entonces, tenemos 3.60%. Hay que tomar en cuenta que este valor que estamos haciendo la retención, nosotros tenemos que pagarlo. No hay otra eh, forma. No existe manera de una compensación, sino tenemos que pagar. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Vamos a poner una siguiente transacción y vamos a colocar en este caso ya la venta. Eh, obviamente, eh, como ustedes saben, la venta... Eh, es prácticamente una salida, ¿no? Pero es, eh, obviamente es una cuenta creadora, pero ingresa a un cierto dinero y obviamente también tenemos que hacer, eh, o nos van a hacer en este caso, a nosotros eh, la retención respectiva, porque si es un contribuyente especial va a hacer una retención a otro contribuyente especial, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner bancos, vamos a hacer la estructuración en general de esto, ¿no? Ten, tenemos la retención, en este caso sería del 10%, y le vamos a poner ventas, para obviamente señalizarlo, o sea, distinguirlo. Y vamos a colocar ventas y el IVA ventas. Okay. Entonces las ventas nos está diciendo que es un valor de 500 dólares, y por lo tanto esto lo vamos a multiplicar por el 12%. Tenemos el valor total va a ser de 560, sí, pero aquí viene la connotación. Vamos a ampliar un poquito, se nos fue un de más, vamos a ponerle así, ya. Entonces aquí le vamos a, a colocar, ¿qué le vamos a colocar? La retención que a nosotros nos van a efectuar, ¿de acuerdo? Y esa retención va a salir o vamos a tener como un saldo a favor nuestro. Vamos a colocarle 60 dólares, le multiplicamos por el 10% y tenemos 6 dólares. Y la diferencia, ¿no es cierto?, de los valores nos van a obviamente cancelar. Y partiendo del principio de partida doble, obviamente estos valores tienen que dar 560. ¿De acuerdo? Ahora procedemos a registrar. ¿No es cierto? Tenemos bancos. Acá tenemos la retención ¿sí? del 10%. Tenemos el valor de 6 dólares, que vendría a ser, ya se convertiría como una especie de crédito tributario. y eh, y vale la pena también hacer un pequeño paréntesis. Nosotros tenemos un crédito tributario del, del año anterior y puede ser por efecto de retenciones o por efecto de movimiento de adquisiciones, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Eh, vamos a crear también la cuenta aquí de ventas ¿sí? y vamos a colocarle, obviamente, el valor de 500 dólares. Y tendríamos también el IVA ventas. Y registramos el valor. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. y Tal vez nos va a tomar un poco más de, de registros. Pero es bueno hacerlo para tener claro la, el panorama. Cómo tendríamos que mover. Eh, o cómo tendríamos que nosotros trabajarlo. ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a colocar aquí. Sí. Vamos a hacer la liquidación, en este caso, del IVA, ¿no? Eh, nosotros tenemos un IVA ventas y un IVA compras. Ustedes saben que el, si es mayor el IVA ventas eh, que al IVA compras, nos va a salir un IVA por pagar y, obviamente, tendríamos que cancelarlo. ¿no? En este caso, tenemos un IVA ventas ¿sí? de 60 y comparamos con 36 dólares que tenemos del IVA compras. Eso significa que tenemos que pagar. Si sucediera todo lo contrario, nos quedaría un crédito tributario. Bien, entonces vamos a proceder a cerrar estas cuentas de acuerdo a lo planificado. Entonces tenemos el IVA Ventas, tiene saldo, ustedes pueden observar aquí, saldo acreedor. Entonces para cerrarlo, obviamente le vamos a poner como saldo deudor. Colocamos el valor Vamos a ponerle 60. Y uh, eh, también registramos el IVA compras. El IVA compras tenemos el valor de 36 dólares. Pero esto nos va a generar por partida doble una diferencia, ¿no? Entonces este le vamos a colocar como IVA por pagar. Entonces restamos estos dos valores y tendríamos un valor que tendríamos que cancelar en teoría hasta el momento de 24 dólares. Entonces, bueno, procedemos a registrar. Aquí tendríamos los 60 dólares, ¿sí? Y en este punto vamos a cerrar las cuentas. Esto esta le ponemos doble línea para decir que ya está cerrado. El IVA de compra es igual. Sí, registramos. Sí, cerramos pero adicionalmente se crea una nueva cuenta que se llama IVA por pagar, momentáneamente, ¿no? Que sería de 24 dólares. Bien, eh, nosotros en este sentido, eh, bueno, tendríamos que ver si tenemos un crédito tributario como lo hemos puesto con, en el ejercicio para poderlo compensar y de hecho podríamos realizarlo, ¿no? Eh, tenemos un valor tipo por pagar en teoría, obviamente, y si ustedes van viendo la declaración, va a quedar un valor ahí como impuesto causado eh, de 24 dólares, entonces, pero tenemos también eh, retenciones en ventas y también tenemos aquí el crédito tributario. Podríamos hacer las eh, diferentes compensaciones, yo haría la compensación directamente con el crédito tributario que tengo un valor de mil dólares, entonces Procedemos. ¿no? Bien, entonces tenemos aquí, como tenemos un IVA por pagar que está con saldo acreedor, entonces para poderlo cerrar, vamos a ponerlo como saldo deudor. ¿Sí? Bien, esto le ponemos el valor de 24 dólares. Y esto lo vamos a cargar directamente a la cuenta de crédito tributario. que sería el mismo valor, ¿no? 24 dólares. Si ustedes pueden observar al momento de contabilizar, mejor dicho, mayorizar, entonces vamos a tomar en consideración esto. Esta cuenta prácticamente se cierra, ¿sí? Pero la otra se ve afectada, ¿sí? Vamos a ponerla así. Se nos amplió bastante, pero bueno, no importa. Vamos a ponerla así, 24, ¿sí? Y obviamente al momento de sacar el saldo va a ser un tanto distinto, ¿no? Vamos a ver si es que le pongo así. Ok, o tal vez un poquito más pequeño ya. Listo. Ok, entonces ya tenemos el, uno de los primeros datos. Si ven, ya estamos cerrando IVA ventas, pero del mes el IVA compras también. Y también tenemos el IVA por pagar que también eh, con el crédito tributario obviamente se cerró. ¿Qué es lo que nos queda todavía por ver? Tendríamos que sacar aquí, por ejemplo, en este caso, un saldo. ¿no? Si ustedes sacan el saldo, nos va a quedar $1,000, le restamos de $24 y nos va a quedar $976 dólares que va a estar a nuestro favor. Pero adicionalmente también tenemos la retención, obviamente, del 10% en ventas. Eso significa que tenemos, obviamente, un crédito tributario. Este crédito tributario, como les había mencionado, tenemos el crédito tributario por eh, adquisiciones que lo tomamos en cuenta o lo podemos decir que este crédito tributario que habíamos eh, tenido del mes anterior o de, o de un periodo anterior, entonces le, le podemos bautizar que son por adquisiciones, pero también tenemos un crédito tributario por efecto de retenciones. ¿Qué es lo que nos quedaría entonces por Hacer. Les voy a hacer el, el registro contable eh, para poder entender un poquito mejor. Por ejemplo, en este caso, eh, las retenciones del 10% de ventas ¿sí? me va a sumar, obviamente, el, el valor del crédito tributario, pero le voy a bautizar según los parámetros también del SRI. ¿De acuerdo? Entonces vamos a crear una que se llama crédito tributario retenciones ¿no? bueno ustedes pueden manejar si ustedes gustan también pueden manejar cuentas auxiliares eso no es problema sino que para explicarlo me tomo esta eh, esta atribución ¿no? entonces eh, ¿contra qué cuenta? en este caso lo hacemos contra la cuenta de retenciones del 10% o sea para solamente hacer un registro como ya tenemos el valor de 6 dólares, entonces este valor también va a ser igualmente de 6. Miren, miren lo que pasa. Este valor cerramos, ya, entonces ponemos aquí las dos líneas, listo, y creamos una nueva cuenta que se llama crédito tributario por retenciones, y este valor va a quedar en 6. bien. Ahora viene la otra pregunta, ¿qué hacemos con las retenciones en compras? Eso, como les había dicho desde un principio, tenemos que pagarlo. ¿no? Eh, ahorita nos ha quedado, por, como agente de percepción, si es que le vemos así, un valor que no tenemos que pagar porque nos ha quedado un crédito tributario, tanto por adquisiciones como también un crédito tributario por retenciones. Pero sí o sí tenemos que pagar las retenciones del 30%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que cerrar la cuenta. y Tenemos que pagar. Eso le corresponde al fisco. Ustedes ven, tiene saldo. En este caso, acreedor. Vamos a hacerlo con saldo deudor. Vamos a poner retenciones. del 30% tenemos el valor de 3.6. Y esto significa que vamos a pagar. Vamos a ponerle que le pagamos con la cuenta bancos. 3.6. Ustedes ven, quiere decir... Obviamente que vamos a cancelar o vamos a cerrar esta cuenta, ¿sí? Porque ya no tenemos valor y esto se va afectando o se va a afectar a la cuenta bancos, ¿sí? Es un dinero que nosotros eh, tenemos que pagar, no es, no es nuestro, ¿sí? Y por lo tanto quedaría las transacciones tal cual como ustedes pueden observar. Obviamente que aquí eh, este proceso más bien se vería um, repetido de alguna u otra forma mes a mes. Pero también depende de mucho de los movimientos que se tengan ¿no? O sea, aquí hemos hecho un ejercicio bastante pequeño, obviamente por el tiempo, pero esto significa adicionalmente que tenemos que ver eh, las retenciones, el tipo de contribuyente. Y no se olviden que ahora el SRI obviamente determina quién es agente de retención. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que hacer los respectivos cálculos. Espero que haya quedado bastante claro. Yo les agradezco infinitamente por su atención.